habla Débora Soto Arroyo, la representante de este pueblo de Tuabaja y nos encontramos en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo del barrio Macum de nuestro pueblo de Tuabaja y hoy llegamos a esta hermosa comunidad a brindarle los servicios que tanto nuestra gente necesita. Personal de la Comisión Estatal de Elecciones Tenemos también Ferias de empleo Tenemos el Departamento de la Vivienda Tenemos también eh, jóvenes Que están recortando de gratis te, Se están haciendo pruebas De salud, tenemos también Que se están haciendo pruebas de COVID Alta presión, azúcar Así que le agradecemos a la Pastora María del Mar Por abrir las puertas de este templo A todos sus feligreses Y en especial a toda la comunidad de Tuabaja. ...que tanto lo necesitan... ...contamos contigo y te invitamos...